Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos, aquí en Hablando con Jesús Podcast Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor Esta semana, el Señor nos traje una semana bendecida ah, Con muchas bendiciones, siempre dándole la gloria, la honra y el poder esta semana y este fin de semana, este domingo, el Señor ha traído un tema maravilloso que ha titulado ¿Quieres llegar alto? Eh, ese, es el, ese es el tema de esta mañana. ¿Quieres llegar alto? ¿Realmente quieres llegar alto? ¿Tú dirás? Claro que sí. Como siempre lo hablo, siempre lo primero, lo primero, lo espiritual, después viene lo material, mis hermanos de la gloria. Y para llegar a alto, mis hermanos, antes de comenzar esta hermosa. Esta hermosa emisión aquí en Hablando con Jesús Popcas, que nos escuchan por otra vez, a través de Cristianos en la Radio, en las diferentes emisiones uh, de, de Hablando con Jesús Popcas, también por las diferentes redes sociales. Y antes de comenzar, mira una palabra que están mirando en esta en semana. Cada palabra que surge de un corazón sincero es escuchar a Dios, es escuchar, es escuchada por Dios. Una vez más, cada palabra que surge de un corazón sincero. Es escuchada por Dios. Y eso es cuando tú quieres llegar a, a, a ese nivel alto de gloria, de nivel a nivel. El Señor quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero el Señor te está diciendo, tolera la frustración, entrega esas cargas. De pronto, ese proyecto ha sido detenido, esos planes que tú has tenido no, han, no se han realizado, de pronto ha, ha habido incidentes, ha habido rechazos, de pronto ha habido... Inversiones fallidas Lo que tú de pronto estás tratando de hacer No se está cumpliendo Entonces el Señor está diciendo ¿Quieres llegar a lo alto? Tú dirás, claro que sí, como siempre lo hablo Lo espiritual Ir de nivel en de nivel, de nivel, de nivel, en gloria en gloria Y siempre dándole esa gloria Y esa honra al Señor Y recuerda que cada palabra que salga de tu corazón De, de tu corazón De verdad, es escuchada por el Señor Y otra palabra que el Señor nos da Mis hermanos, que se nos da la gloria que está en el Salmo 119, capi, eh, eh, capítulo 119, versículo 11, que nos dice, He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y eso es cuando tú quieres a, a llegar a lo alto, de irte a nivel, en el, eh, de, a nivel de gloria en gloria en lo espiritual. Y el Señor también quiere prosperarte en lo material, en, en lo secular. Claro que sí, pero que, como dice este Salmo maravilloso, que la palabra del Señor... Esté en nuestros corazones, que la palabra del Señor no te haga pecar, sino que hagamos como un José, un Daniel, estaba en una Babilonia, estaban en un Egipto, pero que esa Babilonia y ese Egipto, ese mundo, no nos contagiemos de ellos, sino más bien que ellos aprendan de nosotros y que vean que somos diferentes en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, en este Hablando con sus Podcast, que nos escuchan a través de Cristianos en la Gloria Radio, gracias al Señor. Por ser maravilloso, Señor, por respaldarnos, amado Padre Celestial, y siempre pidiéndole al Señor que nos dé más humildad. Si nos lleva más y nos hace crecer más, es porque ha sido la voluntad del Señor en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor nos lleva a un hermoso salmo, en el salmo capítulo 18, versículo 33, que nos dice: Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Cuando yo leí este versículo, mis hermanos, recusados en la gloria, aquí hablando con sus podcasts, yo decía, Señor, ¿qué me estás queriendo decir aquí? Cuando leía, Él, él hace mis pies como de siervas, yo decía, ¿cómo, cómo así? ¿Cómo mis, mis, mis, ¿Mis pies van a ser como para subir? No, el Señor me llevaba, me comparaba como esa cabra Montes, que se para en esos, en esos, eh, visto en esos documentales, eh, en esas montañas eh, altas, y que se paran con, con sus patitas y no, pueden, eh, no se caen. Parece que tuvieran un imán. Y hay esos depredadores que las, que las siguen y ellas, oh, saltan, saltan y saltan y saltan. Y no las pueden bajar. Pueden durar tiempo ahí. Y uno dice, pero ¿cómo no se van a caer? Y es por eso que el Señor te está diciendo, Él hace mis pies eh, como de siervas y me afirma en las alturas cada vez mis hermanos en gloria que la palabra del Señor está en tu corazón y cada vez que tú oras y, y haces esa oración de corazón esa palabra es escuchada por el Señor y por eso el Señor te dice cada vez que tú lees mi palabra se va la frustración. cada vez que tú lees mi palabra se va a desesperación. cada vez que tú eh, lees mi palabra te llenas de, de, de mi presencia cada vez que tú lees mi palabra, tú sabes que vas a llegar a lo alto, pero a mi tiempo, no a tu tiempo, te dice el Señor. Entonces el Señor, mis hermanos, recluchamos en la gloria de aquí, hablando con Jesús Pabcas, nos está diciendo, llegó un momento de resurgir, llegó un momento de que el Señor te está firmando en las alturas, el Señor te está diciendo, voy a llevarte en lo más alto, voy a llevarte en esos picos tan altos que nadie, cualquiera, no puede subirlos. Que tú vas a tener eh, su palabra En vuestros corazones Ahí dice el Señor y Es por eso que el Señor, mis hermanos que estamos en la gloria de aquí Hablando con sus Jesús, quiero lo Sobrenatural en cada uno de nosotros Pero una vez más Y lo hemos hablado Cada uno tiene el libre albedrío El libre albedrío de tomar Lo bueno, que lo bueno y que lo malo De Si quieres que el Señor te afirme eh, tus pies como de sierva en esas alturas, aquí te va ver esa oración, congregarte, no dejar que el, ese, esa Babilonia, ese Egipto entren a ti, sino más bien que ellos comiencen a, a, a mirar lo diferente que hay en ti. Que tienes ese Dios vivo de poder que, que te está diciendo: no te frustres. Entrega tus cargas, entrega, entrega tus problemas, entrega todo lo que tú tienes a mí. Porque ese proyecto va a venir. Eh, ¿Han habido unos, camb unos cambios de planes? Claro que sí. Porque quiere, quiero abrirte una puerta más grande de la, que, de, de la que tú piensas. Unos planes que tú querías, pero no van a ser más grandes. Va a haber un ascenso grande. Que todo el mundo va a decir, pero ¿de dónde sale esta sabiduría? ¿De dónde sale estas ideas? ¿De dónde salen estas ideas? Y no te vas a avergonzar. González decir, tengo un Dios vivo de poder que me da la sabiduría y me ha ayudado a escucharlo, me ha ayudado a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. En el nombre de Jesucristo, ¿te van, a, te van a rechazar, claro que sí. Pero no te frustres, dice el Señor. Mi hijo no se frustró, mi hijo cayó, siguió, tomó su cruz y siguió adelante. Así que te invito, te dice el Señor, que tomes tu cruz y siga adelante. Señor. Y por eso el Señor nos lleva a Hechos capítulo 17, versículo 30, mis hermanos. Y en, este, en, el, en, en Hechos, versículo 17, capítulo 30, nos dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, y continúa, pa, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. El Señor está diciendo, tú quieres llegar a lo alto, tú dirás, claro que sí, todos piden por sanación, todos piden por eh, la parte económica, lo último siempre piden lo espiritual, no sé por qué. Pero el Señor te está diciendo, arrepiéntate, yo quiero llevarte es, eh, eh, eh, eh, en lo alto. Y como dice este salmo, eh, Él hace mis pies de siervas porque te va a firmar. Te va a firmar y me va a firmar en las alturas. Nadie, cualquier depredador que te quiera devorar no va a poder. Porque esa puerta que Él abre, nadie la va a poder cerrar. Esa puerta que Él cierra, nadie la va a poder abrir. Pero cada puerta que el Señor te está abriendo y te va a abrir, es una gran bendición, no únicamente para ti, sino para tu familia. Para las personas que están alrededor tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor te dice eh, en, este, en este Hablando con Jesús Podcast, tienen cosas maravillosas para ti. Pero recuerda, como ese salmo maravilloso en el Salmo 119, versículo 11, que esa palabra esté en vuestros corazones. Que haya un temor en el nombre de Jesucristo. Que esa oración sea genuina. Que esa oración realmente el Señor sea ahí. Hay un presencia, hay un, hay un orador en el espíritu y en verdad. Y ese orador en el espíritu de verdad lo estoy escuchando. No está diciendo vanas repeticiones, vanas oraciones. Lo estoy escuchando porque quiere que yo lo afirme en las alturas. vienen planes maravillosos vienen proyectos maravillosos pero al mismo tiempo como vienen cosas maravillosas vienen pruebas vienen propósitos no todo es gratis pero desafortunadamente vivimos en una juventud vivimos en una sociedad vivimos en un pueblo de Dios que todos lo quieren gratis quieren vivir shows. no hay presencia de Dios no hay presencia de Dios Gente sale de la iglesia, lo mismo, vacías. Contentos por un momento, es como cuando van a ver esa película, ese estreno. Todos emocionados antes de ver esa película, terminan la película y volver otra vez lo mismo. Y así estamos viendo hoy, hoy, hoy en día una comunidad cristiana. No estoy diciendo todos. Pero todos quieren ir a lo alto. Pero desafortunadamente ya no hay presencia de Dios. No hay respeto a la palabra de Dios. Sí, la palabra es de la misma de ayer, hoy y siempre No la acomodemos de la forma que nosotros queramos acomodarla, mis hermanos Profundiza la palabra, ora al Señor Mis hermanos de Jesús, el hoy Y es por eso que el Señor también nos lleva a otro hermoso salmo en el capítulo 3, versículo 3, que nos dice, Pero tú, Señor, me rodeas, ¿cuál escudo? Tú eres mi roca. Tú mantienes en alto mi cabeza. El Señor nos da una, una, una, una protección sobrenatural. Una protección que cuando tú te vistes con esa armadura de Dios, según Efesios, ese yema, esa coraza, ese escudo, esas espadas, esas sandalias, ese cincho, él te va a cubrir y, y él te va a mantener en una sobreprotección natural, porque como lo hemos hablado y lo hemos dicho, tú estás, tú estás comprometido, tú estás enfocado con lo de Dios. Vale, en lo espiritual hay algo que brilla ahí, no puedo acercarme. A ver si, si se quiere acercar un brujo, una bruja, cualquier cosa demoníaca, nada. porque el Señor te va a poner lo, a lo más alto, pero al mismo tiempo como quieres quieres más, se te demanda más. Te doy un talento o te doy dos, ¿cuánto más me vas a dar? Como qué ese fruto que tú eres, ese ese buen árbol que tú eres, vas a sacar buenos frutos. Has sacado buenos frutos para ir a lo alto. ¿Qué has hecho en lo que va, va del año? ¿Has ganado, ¿Has ganado almas para el Señor? ¿Has dado ese buen testimonio? Y después tú preguntas, eh, pero me frustro, Señor, pero, pero, esa es la razón que te estoy diciendo. Entrega mis cargas, entrega tus cargas, entrega tus, tus problemas. Lee mi palabra. concrégate pero de corazón, dice el Señor, y te voy a firmar en lo alto. Como en sus pies de cielo, arrepiéntete, te dice el Señor, como lo leíamos en Hechos 17:30. Pero, Señor, yo sé que pequé, yo sé que me cometí errores. Claro que sí, tú cometiste errores, pero vamos adelante, olvida el pasado, vamos para adelante. No te quedes en el pasado, vamos para adelante, porque vamos a, a, a, a ir a lo alto. Vamos a, a, a que ganes a tu familia, ganes a tu, a tu esposo, a tus hijos. Ya basta de llorar, de criticar, eh, de juzgar, de lamentarte. Y si lloras, lloras de felicidad. Lloras de que el Señor está haciendo una transformación en ti. En el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor, mis hermanos, está diciendo, pero tú, Señor, me rodeas. El Señor siempre te rodea. Aunque no lo sientas, aunque no lo, no lo veas, pero el Señor hay, tiene... Eh, su presencia está con nosotros, pero realmente para que su presencia cada día esté más con nosotros, llega a lo alto. Ora más. Lee su palabra. Pero desafortunadamente, y lo hemos hablado, la gente está más ocupada viendo otras cosas que busca la presencia del señor. No somos perfectos, claro que no, pero cada día, mis hermanos, que estamos en la gloria, estamos buscando esa perfección. Cada día queremos decir Padre Celestial, no me quiero quedar, quiero irme contigo, Padre Amado. Cada día quiero Padre Celestial estar en tu presencia. Quiero que morí más de este cuerpo, esta carne, Señor, y lléname más de tu Santo Espíritu. Que este cuerpo y esta carne pase a un segundo plano, Señor. Y podamos conectarnos contigo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que cada día, Señor, pueda escuchar tu voz, Señor, y entender lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. No quiero hacer mi voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y con eso me vas a llevar a lo alto, Señor. Y con eso, Padre Celestial, seré ese buen testimonio, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, en tu trabajo, en tu... Eh, eh, eh, eh, en tu empresa, con tu familia, con tus vecinos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate de esa presencia, mi hermano. Llegó el momento, ¿qué más estás esperando? No, voy a esperar hasta la próxima semana, hasta el próximo mes, hasta que termine el año. ¿Qué tal si Cristo ya viene? Ya el Señor te está dando talentos y. ¿Cuánto le va? ¿Te dio dos talentos? ¿Un talento? ¿Cuatro o cinco? Eh, no, quíteselo y déselo a, lo, a otro que realmente está trabajando. Tú, vete a la eternidad al lago de fuego. Pero Dios, mi hermano, Dios te ha dado muchas oportunidades. ¿Cuánto más? Yo, yo sé que tú quieres sanidad, tú quieres prosperidad, tú quieres tantas cosas. ¿Quieres llegar a lo alto? Tú dirás, amén. Claro que sí, todos queremos. A lo personal, a lo espiritual, Señor. ¿sí? Y, y si es tu voluntad, Señor, bendecirme a lo material, bienvenido. Que se haga tu voluntad, amado Señor, no mi voluntad, porque si se hace mi voluntad, seguro que es la humanidad mía. Que seas tú expandiendo del norte, del sur, el oriente, los estudiantes cristianos en la gloria, Señor. La fundación, radio, el ministerio en sí, Señor. Y podemos llorar a más personas, Señor, dándoles buenas nuevas de red en los cielos. No queremos shows. No quiero ser uno más del montón, Señor. Ya demasiados. Queremos dar una palabra que, que, que penetre como espada de doble filo, Señor. Una palabra que realmente, que este pueblo sienta que el Señor los, les está hablando. Que el Señor eh, está triste, mis hermanos. Su pueblo no escucha. Son pocos los que estamos escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Santo eres, poderoso eres, Señor. ¿Cuántos corazones vemos aquí? Están yendo donde el Señor no les está enviando. Están buscando excusas. Mis hermanos, el Señor te está llamando. Quiere llevarte y quiere afirmarte como es con esos pies de sierva. Quiere que tú te arrepientas. Y el Señor te va a hacer un respaldo. Y por eso el Señor nos lleva el Evangelio de Mateo capítulo 5 eh, versículo 14 dice, vosotros, son, uh, vosotros so, son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Somos esa luz, mis hermanos. Si el Señor te envía a ese trabajo, si el Señor te envía a, a que seas esa luz en ese grupo de personas, es porque el Señor va a hacer algo maravilloso. El Señor va, va, va a hablar a través de tus labios, su Santo Espíritu, mi que seamos en la gloria, aquí en la fe que conquista esa fe que conquista siempre la vamos a, a tener como la misión de la fe que conquista esa fe que conquistan aquí hablando con Jesús, mis hermanos que seamos en la gloria podcast siempre le damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha permitido dar las buenas nuevas de reino a los cielos, porque somos esa luz a pesar que quieran taparnos quieran ah, rechazarnos pero si tú pones a si tú pones como una tapa o algo, esa luz va a reflejar. Como el Señor refleja en nuestros corazones en nuestras vidas. Que se va como como Daniel y José, que ese eh, que esa Babilonia, que ese Egipto no va a entrar en nosotros. Sino Jesucristo, nuestro Señor va a reflejar en nosotros. Y vamos a hacer esa gran luz en las tinieblas, esa sal en el mundo. En el que le estamos poniendo esa sazón a este evangelio. En el que le estamos poniendo esta sazón a estas personas para qué? Para que conozcan a Cristo. Y cuando conozcan a Cristo, a Cristo los reconozcan, lo reconozcan como su Señor. Es lo que quiere el Señor, mis hermanos que estamos en la gloria. En el nombre poderoso de Señor. ¿A cuánto estás dispuesto? ¿Estás dispuesto realmente a llegar a lo alto? Pero como si quieres llegar a lo alto, el Señor te va a demandar. Así que mucho cuidado cuando firmes o digas un amén. Porque en esa cláusula, en esas letras pequeñas te dice, yo envío a mi hijo por, uh, por, por ti, por una salvación. Pero tú no has entendido el precio que pasó a mi hijo. Y el hijo está diciendo: Padre, Padre, un poco más, un poco más, Padre. Y el Señor dice: No más, no más, no hacen caso. Pueblo mío no hace caso. Son pecadores. Los quiero llevar a lo alto, los quiero llevar a una eternidad, los quiero, los, los estoy adoptando. Pero la mesa es mucha, los obreros son pocos, y aquellos pocos. Yo quiero yo, yo quiero, hijo, que, eh, que que vengan más, pero no. No quieren hacer caso. Y es por eso que el Señor te dice: entrega toda frustración, tolera toda frustración. Era el en el nombre poderoso de mi nombre. Me dice el Señor. El Señor es maravilloso, grande, majestuoso, Señor. Yo he visto tus maravillas, yo he visto tu gloria, Señor, en mi hogar. Yo he visto tu gloria en mi familia y lo he visto en otras personas. Lo merecemos, claro que no. Pero su misericordia y su amor, mis hermanos, es una gloria. De aquí, en hablando con Jesús podcast, eh, el Señor es maravilloso, hermoso, majestuoso, majestuoso. Y a veces, mis hermanos, a pesar que nos toca ministrar a otros con un corazón roto, ahí podemos darnos de cuenta que, y podemos entender el propósito de nuestro llamado. Estamos lavando pies y ya no hacemos caso a esos rechazos, ya no hacemos caso a esas cosas que nos está diciendo el mundo porque hemos entendido que aunque tengamos el corazón roto nuestro ministro está diciendo ve adelante da las buenas nuevas del reino de los cielos como lo decía Juan el Bautista ya lo había dicho él, él iba por el desierto clamando que el reino de los cielos ya se, se había acercado estamos clamando que la venida de Cristo ya está pronta por estas redes sociales por los lugares donde nos está llevando el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo pero la gente se burla la gente lo critica a uno. Creen que están locos. Estoy loco por Cristo, mis hermanos. Aleluya. Y es por eso que el Señor también nos lleva a un proverbio maravilloso. Que este proverbio dice, el necio muestra enseguida su enojo. Pero el prudente pasa por alto el insulto. Y es lo que el Señor nos está enseñando cada día. Hoy en día, mis hermanos, lo hablo por este servidor. Y hay cosas que me dicen que antes yo explotaba. Hoy en día... Digo, Señor, veo el proceso que estás haciendo mí Antes, como decía, como dice este hermoso proverbio, el necio muestra enseguida su enojo. Era un necio. Era un necio. Y como lo decía en Hechos 17:30, uh, Dios pasó por, por alto aquellos tiempos de la ignorancia porque éramos ignorantes. Esa ignorancia que nos, nos hacía tener ese enojo y respondíamos y hoy en día... El Señor nos ha llevado a un punto de ser prudentes y pasar por alto es insulto. Hacer como su Hijo Jesucristo. Estamos tomando esa cruz, bajamos la cabeza y seguimos, Señor. Seguimos, Padre Celestial. Seguimos, Padre Padre. No sé qué más necesitas esperar. Quieres seguir al próximo nivel, tú irás. Amén, aleluya. Ser envidioso, de ser envidioso, de estar celosa, celoso por lo que los demás tienen. Preocúpate por lo que tú tienes, preocúpate por lo que tú necesitas obtener, preocúpate por el propósito que quiere hacer el Señor contigo. Es lo que tú necesitas preocuparte. No te preocupes por el vecino ni por la vecina. Preocúpate por ti. La, la, la salvación es individual. Es individual, mis hermanos. Pero eso no significa que no debemos orar por los unos por los otros. Claro que sí, debemos de orar por los unos por los otros y en este mundo que, íbamos a tener, que no íbamos a tener sí íbamos a tener aflicciones el Señor fue claro que íbamos a tener aflicciones mis hermanos de la Gloria por eso if you want to go to the next level if you quieres llegar para el próximo nivel para que el Señor te exalte y diga siervo fiel, sierva fiel me buscaste Quisiste seguir a lo alto, si querías, si querías seguir a nivel y nivel. Yo, yo te di sabiduría, yo te di esa fe, yo te di esa paciencia. Fuiste eh, esa frustración se te fue porque me la pedí, me pediste que te ayudara y yo te ayudé y creíste. Entonces en mis hermanos que estamos en la gloria. Recuerda que en tu peor, en tus en, en tu peores momentos, ora, confía en Dios, ten fe y avanza. En esos, en esos peores momentos es lo mejor que podemos hacer, orar, confiar en Dios, avanzar, eh, tener fe. Mis hermanos, Y es lo que quiere el Señor en cada uno de vosotros? Que tengamos fe, que realmente eh, entendamos que el Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida, en vuestra vida. Y siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor. No te acredites de nada. No. Te lo digo. Conozco muchos que se acreditan todo. Yo, yo, yo, no. Y esos, yo los he visto abajo. Mucho cuidado. Maldito el que confía en el hombre. Pero el que confía en el, en el Señor. Vas a ver maravillas. En el nombre poderoso es si su nombre.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 Porque mira lo que dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de vosotros. Porque nuestros sueños y nuestros anhelos a veces son tan pequeños. El Señor, quiere darte cosas más grandes. Espiritualmente, materialmente, en muchos aspectos, particularmente, en todos los aspectos de tu vida. Espiritual y todo. Quiero crecer espiritualmente, dirá el Señor. Quiero, quiero que me llenes de tu presencia, Padre Celestial. Ten, eh, ayúdame a tolerar toda frustración, te tengo toda carga, todo problema, Señor. Ayúdame a tenerme más fe, Padre amado, en el nombre del poderoso del nombre. Ayúdame a confiar más en ti, Señor. Ayúdame que en ese momento que ese proyecto no ha salido, Señor, eh, a tolerar. Ayúdame, Señor, Padre celestial, y que si, si ese plan no ha salido, Señor, guíame, Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer? Si esa parte, ese, ese, ese rechazo, ese incidente, esa, eh, por esa inversión que hice no fue la correcta, Señor, perdón, ayúdame, dame tu sabiduría, Señor, y cada día que tú me des, Señor, ayúdame a ser más manso y humilde, Señor. Astutos como serpientes, manso como palomas. Conocer es la verdad y la verdad os hará, ah, os hará libres. ¿Cuál es esa verdad que quieres conocer? Cristo Jesús, que es tu Señor. Esa verdad, mis hermanos, que una gloria, querido oyente, es la que el Señor quiere que tú conozcas para subirte de gloria en gloria, para que Él te afirme eh, en esas alturas, para que Él realmente diga, arrepiéntate. Yo sé lo que hiciste en el pasado, pero no me, ya no me quiero acordar de eso. Estoy pensando en, en este momento. ¿Y lo que te va a llevar? Ora por aquellos que te rechazan, ora por tus enemigos. No les desees el mal. Más bien, ora por ellos y que ellos busquen de mí. Porque van a buscar de mí, te dice el Señor. En el nombre de Jesús. Más altos que los cielos sobre la tierra, pensamientos maravillosos caminos maravillosos que el Señor está haciendo. Puertas puertas que se están abriendo en salud, en lo espiritual, en lo material. Te Dice el Señor, he escuchado tu oración. He escuchado que tú guardas mi palabra en tu corazón. Y cuando la guardas en tu corazón y tienes estás en mí, Estás viendo, estás viendo lo sobrenatural. Pero son naturales. Te, fal, te ha faltado eh, comida en tu estante, en tu nevera. Te ha faltado un techo. Te ha faltado tantas cosas que ah, te has podido dar lujos de comerte ah, un helado. Que muchos no pueden darse ese lujo. Mis hermanos de Cristo en la gloria. El Señor quiere hacerlo sobrenatural en cada uno de vuestras vidas. Por la decisión de cada uno de nosotros. No sé uno más del montón. Hay demasiados. Y como lo dice una vez más, eh, en el, el capítulo 55, versículo 9 del de, de profeta Isaías dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos de que los de vosotros. Antes no entendía ese mensaje. Pero con el tiempo lo vine a entender. Y lo estoy entendiendo. Eres maravilloso, Señor. Más altos que los cielos sobre la tierra. Imagínate. Nomás imagínate. Eh hago un ejemplo, el edificio más alto o la montaña más alta en esta tierra si para ti eso es alto el Señor está diciendo, está diciendo esto más altos que los cielos sobre la tierra imagínate, no está el Señor o la montaña más alta que tú conozcas si tú piensas que eso es alto, eso es pequeño el Señor te está diciendo ¿Quieres llegar a alto? a alto? Y tú dirás, sí Bueno Llegó el momento de que toleres esa frustración De que me entregues ese problema Esa ansiedad Que es lo que, lo que el enemigo ha querido poner en tu cabeza En tu corazón Llénate de su presencia Estás frustrada, frustrado, frustrado? comienza a escribir Desahógate Comienza a escribir, toma un cuaderno, compra un cuaderno, un lápiz, un lapicero, y comienza a escribir. Señor, esto es lo que, me, lo que yo siento y ta, ta, ta, ta, ta. Llénate de, de, esa, de esas aguas, de esas aguas vivas. Llénate de esas aguas. Esas aguas que el Señor quiere que realmente te entiendas. Esas aguas que cuando tú tomas del Señor nunca vas a tener sed. Cada día yo le pido al Señor, dame más, como esta mujer uh, samaritana. Dios mío, cada día queremos más de ti, Señor. Cada día queremos más de tu presencia. Cada día, Señor, queremos, Señor, que tú seas haciendo lo sobrenatural, pero el padre nos dice, mi pueblo, mis hijos, no dejan que yo haga lo sobrenatural en ellos. No hacen mi voluntad, hacen su voluntad. Y por eso no los he podido llevar a lo alto. Por eso sus proyectos han sido, hay muchos proyectos que se estancan porque ellos no me piden sabiduría, hacen su voluntad, hacen, siguen a un hombre, pero no me siguen a mí. Hay mucho rechazo, hay mucho joven con depresión porque sus padres lo han rechazado muchos padres dicen y no deberían decir esto ¿cuál es mi castigo por tener este niño, no, no ha sido un castigo ha sido una bendición He's been a bless He's been a bendición oh Padre Celestial Padre la gloria perdona Padre, y rechazamos esas palabras Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, a cada niño, Señor. A cada ser humano que ha venido a este mundo, Señor. No ha sido una casualidad, ha sido un propósito, amado. Pero recuerda que si no has llevado a lo, a lo alto, el Señor te ha hablado por muchas formas. Pero otra cosa es que tú no has seguido a el camino que debía, que debía seguir. Oh Señor, Es hermoso hablar del Señor, mis hermanos. y Y en Romanos, mis hermanos, capítulo 12, versículo 3, el Señor nos dice, por la gracia se me ha dado, que se me ha dado, les digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto más que el que debe tener sino más bien piensen de sí mismos con moderación según la medida de fe que Dios les haya dado tú le crees más la, que la persona que limpia los baños o ese empleado o ese jefe que tú tienes Ahí tienes un problema. El Señor te va a llevar a lo más alto. Te va a mantener en ese mismo nivel que, que tú pediste. Y hasta que seas procesado, vas a poder ir al siguiente nivel. Ya está en ti. Pero hasta que seas procesado, ya está en ti. Entonces, el Señor te está, está pidiendo. Yo te estoy dando humildad. ¿Me estás pidiendo humildad? Una vez más Astutos como serpientes y mansos como palomas Mis hermanos Vemos Personas que quieren llegar a lo alto Personas que quieren Tomar poder pero cuando, cuando toman ese poder, mis hermanos, vemos que se pierde. Hablemos en la parte cristiana. Toman poder, se olvidaron de dónde lo sacó el Señor. Se les olvidó. Y cuando estaban doblando rodillas y llegaron a lo alto, el Señor dice qué pasó aquí. El, el Señor sabe qué que está, que está pasando. Por eso el Señor muchas veces me dice ese proyecto ha sido detenido por eso. Ese cambio de planes ha tocado cambiarlos porque te falta humildad. Te han rechazado porque dices ser cristiano cristiana. Tu actitud dice otra cosa, y si tu parte financiera han fallado es porque lo has puesto a ese Dios Dinero más que a Yo te voy a dar, pero recuerda quién te sacó, quién te ha prosperado. Pero hay, hay demasiados que dicen: Yo lo hice, yo trabajé. Y sin mí no se puede hacer. Ahora entiendes. Porque muchos no han llegado más alto. O los que han llegado alto ya comienza a ver algo de hombre. Y, y hay muchas cabritas siguiendo a esos hombres. El que, entien, el que entendió, entendió. Entonces mis hermanos. Aquí no es de llenarnos de plata, aquí es de ganar almas para el reino de los cielos, porque el Señor es el que nos va a dar de comer un techo para poder podernos poder, poder movilizar donde queramos ir y dándole siempre la gloria y la honra al Señor. En el nombre poderoso de su Él es maravilloso, Él es gran... majestuoso, mis hermanos. Nunca me voy a cansar de darle la gloria y la honra a nuestro Amado. Entonces, bien claro lo dice Romanos, Romanos 12.3. Sé humilde, sé manso, pero no te llene de buena gloria, no seas un fariseo más. Gente, el Señor te está exaltando, no, eso fui yo, no, gracias al Señor. hay lugares donde yo estoy, no, no fui yo soy un instrumento pero gracias al Señor el Señor es el al que exhalo se burlan de mí sí dicen que soy loco no hablo con fanatismo sino siempre le doy gloria al Señor porque sin Él eh, yo creo que no sería nada y le doy gracias al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo por lo que está haciendo y por lo que ha hecho en mi vida. En el nombre poderoso de su nombre. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Mira que Santiago, capítulo 3, versículo 17 nos dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Tú le pides sabiduría al Señor? Tú dirás, no, pide la sabiduría. Como dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Clama por su sabiduría. Dirá el Señor, dame tu sabiduría, porque en la misma palabra dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todas pura y además pacífica y bondadosa dócil, llena de compasión y buenos frutos, impar imparcial y sincero. Cuando somos, hemos abrigado al Señor somos imparciales, no somos necios, somos sinceros, trae buenos frutos. La gente se te acerca y te pide un consejo. Y me, últimamente me está pasando. Precisamente quiero compartirte esto, no voy a decir nombres. Vino, vino esta, esta chica, me dice, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo eh, una persona que se quiere quitar la vida. Y esa persona dice que se quiere quitar la vida, que se quería quitar la vida. Le dije, ¿sabes qué? No, sabe, él no se quiere quitar la vida, sino ya la hubiera hecho. Él te está llamando la atención, él quiere decir que lo, que, que lo escuchen. Y él decía que él se quería sentir como se sentía como una basura como lo trataban. Entonces yo le dije a ella, cuando hables con él, pero le dije, no por un chat, sino por el teléfono, dile ¿Tú crees que soy una basura? Y si él te él te va a responder, no eres una basura. Y al punto que he llegado a mi vida he hecho que esas palabras que entran las malas palabras entran por aquí salen por el otro oído y se quedan las buenas y si tú lo y si él te responde que que no, es, que no eres una basura y, y él no dice nada es porque lo dejaste pensando y siempre lo he aprendido el Señor cuando tú dejas pensando a alguien es que pum la semilla cayó. Y, y al día siguiente me dijo, Carlos, Carlos Andrés, me dijo, hablé con esta persona y le dije lo que tú me dijiste y le dije, ¿qué? No me acordaba. Que él se hacía sentir basura. Entonces yo le pregunté que si él me veía con una basura, él me decía, no, yo no te veo con una basura. Entonces le dije todo lo que me había dicho, le dije, Señor, gloria a Dios. Señor. Él no es conocerá del Señor. Pero dije, Señor, estás haciendo la obra. Le estás hablando por medio de las piedras a otro que no te conoce. Y le doy la gloria y la honra del Señor, porque él es el que está haciendo la obra, no soy yo. Yo soy únicamente un instrumento más Para que estos, joven, para estos jóvenes Que estoy ahorita mente rodeado Realmente Toman algo Del Señor Y yo, aleluya Padre Celestial Se ha sembrado La semilla Y el Señor lo abrió Por las piedras Y en este subir, si quieres llegar a lo alto Mis hermanos de Cristo, en la gloria ya nos falta poco tiempo para terminar esta misión el Señor nos habla de una justicia y esta justicia nos lleva a Proverbios capítulo 21, versículo 21 en la nueva versión internacional que nos dice el que va detrás de la justicia y el amor haya vida prosperidad y honra y es lo que debemos en ese, en ese, en ese llegar a lo alto debemos, debemos de, de tener una justicia de que de haber una justicia y el amor haya vida, debe haber un amor y una prosperidad, honra espiritual ¿para qué? para que ese amor que es el amor perfecto de Dios esté en nosotros y podamos compartirlo con cada uno de. Eh, lo puedes compartir con con tu familia, con tu esposo con tu esposa, con tus compañeros con tus trabajadores y dándole siempre esa gloria y esa honra al Señor sabemos que todas las personas tienen diferentes formas de de responder y todo eso, pero siempre pidiéndole ese respaldo a nuestro Señor y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey en el nombre poderoso su nombre. No te canses de darle esa gloria, no te canses de exaltar, no te canses de decir, Señor, dame esa justicia para que ese amor haya vida. No únicamente en mí, sino las las palabras que estás poniendo a través de tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, a estas personas, dándoles dando, esa prosperidad de que esa alma descanse y te, y, y te encuentre y haya honra en reconocer que tú eres el único Salvador. Y en Romanos, en esa misma justicia, en el capítulo 2, versículo 6, en la nueva versión internacional me parecieron interesantes estas versiones. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Yo, Señor, utilízame como ese vaso. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, Señor. Ya el resto te lo dejo a ti, Padre. ¿Qué merezco o qué no merezco? No mereciera nada, pero su misericordia está con cada uno. De, de vosotros y de este servidor. Es esa justicia que quiere el Señor. Y para llegar a lo alto, mis hermanos de Cristianos en Gloria, hay otro punto muy importante. Y ese punto muy importante que nos, nos está hablando el Señor, en este hablando con Jesús Pabkas, hay que debe haber un perdón. Y en la nueva versión internacional, en Efesios eh, capítulo 4, versículos 32, nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Para subir lo alto, esa justicia demanda una, un perdón. Pero si tú no perdonas, mis hermanos de Cristo en la gloria, hay un problema. No vas a poder subir a lo alto y, y, ese, y esa falta de perdón te va, a, te va a causar una frustración para que, para que tus uh, proyectos, no sigan adelante para ¿vale? que de pronto van a haber cambios de planes porque no hay perdón, y hay frustración en que no puedas a, complementar todo lo que tú quieres. Eh, van a haber rechazos, van a, van a haber muchos incidentes y van a fallar muchas cosas en tu vida. Es lo que lo quiere el Señor, mis hermanos. El Señor realmente quiere que tú estés comprometido, comprometida con Él. En el nombre poderoso de su Jesucristo. Es lo que quiere el Señor. Oh, mi alma te alaba Señor, eres hermoso Y cuando hay esa justicia Y cuando realmente comienzas a perdonar, Mis hermanos, pensamos en la gloria El Señor nos lleva un, a, dos, a dos versículos De un punto muy importante Que lo, lo estábamos hablando al comienzo De esta misión A través de que somos en la Gloria Radio Por Facebook, por Youtube dándole siempre la gloria y la honra al Señor Tú eres el productor, el director De todo esto Señor cuando Una vez más, cuando tenemos esa justicia, cuando tenemos ese perdón, Señor, ¿qué es lo que hay? Una luz. Y esa luz, como son, eh, el Señor está, nos enseñó a ser justos, nos, nos enseñó a perdonar, vamos a hacer esa luz en las tinieblas, A resplandecer en esas personas que no conocen a Cristo. Y, y el Señor nos lleva a Isaías, capítulo 60, versículo 1, que nos dice, Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. El Señor está diciendo, bueno, he visto que estás siendo justo, he visto que estás comenzando a perdonar, ahora levántate resplandece, porque mi gloria está sobre ti, dice el Señor. Levántate. No, no, no, no, no, no Levántate, vamos. Yo apago el precio por ti. Pero Señor, mira lo que... Levántate, vamos. Vamos a hacer algo sobrenatural, algo maravilloso. Tu ministerio, tu ministerio va a crecer, pero debe ser justo. Debes pedir perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las personas que tú heriste. Pide perdón. Así como te he perdonado, perdona a los demás. Se humilde dice el Señor y como nos decía, nos decía Santiago en el capítulo 3 versículo 17 la sabiduría que desciende del cielo antes es ante todo pura y si tú tienes esa sabiduría del Señor vas a ser una persona pacífica dócil, llena de compasión y va a dar buenos frutos y esos buenos frutos y vas a ser imparcial y sincera va a tener una justicia, un perdón y vas a ser esa persona que va a dar luz en las tinieblas. Vas a ser, sí, vas a hacer esa luz en las tinieblas. Y vas a poner esa sazón en el mundo. En el nombre por eso Jesucristo. Y ya para ir terminando, el Señor lo lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 5, que nos dice, Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguir. Como Cristo no ha podido ser apagado en ti. Tú no vas a hacer poder. No, vas a, no, lo, no, no te van a poder apagar. Porque has reconocido al Señor. Porque has, entre, has tolerado esta frustración. Y has entregado esas carnes. Has, has sido justo. Has podido perdonar. Y al mismo tiempo. Ese resultado es que uno más uno Es igual A ser luz Y esa luz mis hermanos Es porque Estás conociendo la verdad Y la verdad te está haciendo libre Ese camino a la verdad y la vida Que es Jesucristo Jesús Y que el Espíritu Santo está morando en ti Te está diciendo Bienvenido a casa Te está acercando a la luz No te alejes más de ella porque vas a seguir en lo alto en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo amado Rey, poderoso Señor te damos gracias Señor por esta palabra Señor te damos gracias Señor por este momento que tú nos has dado Señor te damos gracias Señor porque tú eres un Dios maravilloso tú eres un Dios majestuoso amado Padre Celestial que Padre amado, tu misericordia, tu amor nos ha enseñado que debemos ser luz que debemos ser justos que debemos hacer, Padre Celestial realmente esa luz Padre Celestial de tener tu sabiduría, no nuestra sabiduría, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Que debemos de perdonar a los demás, amado Señor. Asimismo, el Señor te dice: perdónate a ti mismo, perdónate a, a ti misma. Sé bondadoso, sé bondadoso, sé compasivo, te dice el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Te dice el, el Señor, perdona a los demás, así como Cristo te ha perdonado en Cristo. En el nombre poderoso de poder Jesucristo, que tú eres esa gran luz, que Él te va a firmar en esas alturas, como el lo hace como a uh, esos pies de sierva que es el Señor. Toleras la frustración, entregame todas las cargas, que te lo, lo, lo empatizo el Señor, y te voy a llevar a lo alto. Yo sé que tú quieres sanidad, tú quieres sanación, tú quieres una prosperidad espiritual, económica, claro que te la voy a dar el Señor, pero el Señor te pide que no seas como el necio que muestra enseguida su enojo pero que seas prudente para que cuando pasa esas cosas de enojo pues, eh, o ese insulto, lo pases por mal amado Señor poderoso Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor Señor, gracias, te pido por cada una de las peticiones de mis hermanos, Señor y Señor, que tú sigas cumpliendo sus anhelos y que los sigas llevando por lo más alto, Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te amo la gloria y la honra Amén y Amén Bueno, mis hermanos de Cristados en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, a través de Cristo en la Gloria Radio, a través también de Facebook y YouTube te amo la gloria y la honra al Señor Señor, gracias por a nosotros oportunidad de transmitir, de dar las buenas del, del nuevas de este nuevo momento, Señor, del, del reino, los cielos, Señor. Y sabemos que tu venida está muy cerca, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Cuida en nuestro entrar, y nuestra salida, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra misión. Aquí, en hablando con Jesús Pablo, recuerda, todos los domingos a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia a través de Facebook, YouTube porque estamos en la gloria de radio puedes bajar las aplicaciones por el sistema IOS también Play Store y comparta esa palabra siempre en otros para que así como tú siembras en otros el Señor también te te va a respaldar, te va a respaldar mis amados que Cristianos en la gloria y que Dios te continúe bendiciendo Y si tienes a alguien al lado tuyo, abrázalo. Dile, el Señor me ha, me ha enseñado a ser justo, a pedir perdón, porque voy a comenzar a hacer luz en las tinieblas y a poner esos asuntos en el mundo. Bendiciones. Escucha créditos y Entrevistas en Hablando con Jesús PopCats.